En el antiguo Egipto, la magia estaba presente antes que los dioses, como alma del creador que le permitió ejecutar su obra. Esta se personificaba como el dios Eka, que por su posición era temido y respetado por los demás dioses. Se creía que su poder cósmico fue ofrecido por los dioses a los humanos para que pudieran protegerse del mal, pero este era una espada de doble filo, pues también podía provocar su destrucción. De esta manera. Mediante la palabra, intensificada por la imagen, podían valerse de este poder. Esta magia era indivisible de la religión, por lo que era dominada por los sacerdotes, quienes podían leer los textos mágicos y aplicarlos, como en el caso de la medicina.